Como responsable de la Junta de Distrito de Torrero, estoy no solo contenta, sino emocionada. Pero no por lo que supone para mí personalmente, sino porque supone un trabajo colectivo de todo un barrio que ha empujado a esta fase final, que es más, ta más tangible, en la que hemos hecho un proceso durante los últimos cinco años de intentar que la institución, en este caso la Junta de Distrito, se abra y abra cauces de participación. ¿Pensaréis por qué? Bueno, pues porque esta es una conquista democrática, la conquista de decidir, los vecinos y vecinas, hacia dónde pueden ir los recursos municipales. Decidir entre todos y todas y compartir las necesidades del barrio. Es una puerta más, es una herramienta de apertura democrática y evidentemente nosotros aquí estamos muy contentos. Hoy damos el, la bienvenida a los presupuestos, pero este es un proceso de largo recorrido donde hemos estado trabajando desde todas... Los vocales de la Junta de Distrito, todo el arco político hemos aprobado por unanimidad en pleno la puesta en marcha de estos presupuestos. Se ha gestado una comisión de trabajo que ha hecho unas bases y además sobre todo están los vecinos y vecinas a través de las entidades, organizaciones, asociaciones. No me quiero olvidar de la comunidad educativa que ha participado activamente y no me quiero olvidar tampoco de las redes solidarias de Torrero que han sido un impulso grandísimo para que este barrio ponga encima de la mesa la necesidad de esa participación y de todos los canales que queremos abrir a fecha de hoy. Los presupuestos participativos son una herramienta democrática que permite a vecinos y vecinas de, eh, decidir dónde se va a destinar el dinero de público. En este caso, en Torrero, pues, se podrán presentar propuestas, vecinos y vecinas, entidades, eh, eh, propuestas sobre educación, cultura y medio ambiente. Para el colegio poder participar en estos presupuestos lo que supone es participar en la vida del barrio, abrirnos a la comunidad y también pues dejar que digamos, la comunidad pues impregne el centro ¿no? y estar en esa relación. Y también muy interesante la opción de poder participar pues mediante proyectos conjuntos con otras entidades que lo que hace es dinamizar el barrio y dar más dinamismo y vida. Bueno, pues el valor básico que tienen los presupuestos participativos en Torrero ...son el incremento de la democracia... ...y el incremento de la participación interna dentro del barrio... ...creo que es una demanda, una demanda pública... ...de todas las asociaciones y el movimiento asociativo del barrio... ...el poder opinar y el poder influir en, en, en la toma de decisiones... ...por ejemplo en este caso de proyectos que pueden ayudar a la gente...